It's uh, stealing the diamond. Yeah. I'm stealing the diamond. to me archaeological got okay. a Section, uh, Ron right the bank right of the bank the And after that, they just up and arrested him. Really? Yeah. That's when I decided I should probably get a different job. I figured night garden is much less dangerous than driving. I can see all those hours of video game playing. As the new song reflects Con un poquito me cuento, pues, oh, pero es lo que soy posible. Me cago en esa bruja y en este túnel. señor venga las manos donde pueda verlas. El carajo tiré al agua Bien. ¡Lo hice! Así es como lo hice de la manera agresiva Pero quedaron más finales Vayamos por aquí no, Tenemos dos opciones, ir por arriba O, o atravesando la pared el teletransportador de arriba, uh, <ríe> si sí funcionó, yes. vas a trolearlo con, con un centavo. No ha uh, sido rápido para mí. O sea, caerse una, una pistola de portales. Oh, un cable el cable un martillo el martillo mágico es un cañón, un queso y una tabla la tabla y después de eso la gente está arrestada en el tirar el diamante encima así es como lo hice de la forma indefectada y queda un final vamos a verlo ahora mismo lo vamos a hacer otra vez pero arrasando la pared de que suscribir Uh huh Yeah, I don't really like this. Uh, please. Shut up. No. Uh, I gotta warn warn somebody. <laughs> Concha, más guardias, que vale. Un Metroid, una palanca, una pokebola y un, y un super hongo. De Mario Bros. venga a y lo vuelven a encoger en algún lugar de desierto arena investigación de seres gigantes Uh sir? I I'm leaving this decision up to you, Corporal. Just hit one of those buttons to deal with this. We're at the situation. Who's watching TV? Get back to work! <laughs> y logramos escapar del museo este es el museo esto ya se volvió un caos este es el robot y es como lo hice de la manera épica. Y esos fueron todos los finales del juego. Nos vemos en la cuarta parte. Y filtrándose en el avión. Como dije, nos vemos en la cuarta parte.